hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en Linux.com. hoy volvemos una vez más con death stranding que como sabéis pues es un videojuego que hace unos meses pues eh, estuvimos probando y os ofrecimos un vídeo que podéis encontrar como siempre en nuestro canal de youtube vale en este vídeo bueno pues veíamos algunos pequeños problemas con, con el juego eh, algunos defectos gráficos principalmente y, y algunas ralentizaciones que vamos a, a ver si a lo largo de estos meses pues han sido corregidas eh, pues con esta nueva versión de, de steam play proton eh, la versión 5.13 que como sabéis pues ha salido hace unas semanas y nada eh, antes de continuar pues como, como hice en la anterior ocasión pues darle las gracias a nuestro amigo jaime eh, también conocido por yo de Fuenza eh, por facilitarnos eh, su juego que este juego bueno, es de él para poder realizar este vídeo nosotros lo que vamos a hacer es eh, comenzar una nueva partida y hacer exactamente más o menos lo que hicimos la anterior vez para que podáis ver eh, las diferencias existentes entre una y otra versión vale bueno pues nada vamos a empezar sin más dilación y comenzamos una nueva partida vamos a sobreescribir el contenido en un nivel normal de dificultad Iniciemos la partida ponemos las letras grandes porque como sabéis ya os he dicho un montón de veces soy bastante cegato y nada comienza la carga una cosa que bueno eh, hice una pequeña prueba antes de empezar este vídeo eh, que he advertido es que ahora por ejemplo cuando tenemos un overlay eh, por ejemplo, el, cuenta, el contador de, de frames por segundo que tenemos en la esquina superior izquierda, eh, pues ya no casca. Antes eh, recuerdo que si estaba activado algún tipo de overlay, como pues eh, yo que sé, el Mango Hood o, o este mismo de, de Steam, pues con eso ya eh, hacía que el juego no, no pudiese continuar la, la carga y se bloquease. Y nada, eh, aquí nos dice que, bueno, que pongamos el gamma a nuestro gusto. Lo vamos a dejar así, bueno, parece que está bien. Y vamos a poner nuestra fecha de nacimiento. Os voy a facilitar aquí para que veáis eh, y me felicitéis cuando esté de cumpleaños. Vamos a poner mi cumpleaños, que es el día 22 de abril. ¿vale? Eh, el año no os lo digo que <ríe> que, soy joven, que soy muy joven. Vamos a continuar... Continuamos. Y bueno, en primer lugar tenemos esta esta cinemática de que bueno, pues pertenece a, a Kojima Productions, eh, que como sabéis es un juego de Hideo Kojima, el famoso creador de videojuegos, conocido por eh, el.. Bueno, uno de los mejores, de los mejores juegos y de las mejores sagas que, que hay en, en este mundillo, que es el Metal Gear, entre otros. Y, y bueno, también me gustaría deciros que probablemente a lo largo de, de este vídeo pues, nos saltemos eh, algunas eh, de las cinemáticas, eh, porque bueno ya las ha, hemos visto en el anterior vídeo, no tiene mucho sentido volverlas a repetir. Simplemente, pues, vemos el principio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 en linux gracias Steam Play Proton versión 2 video versión 2 vamos a ver si si existen mejoras se ha corregido los pequeños defectos que que había en la anterior versión por ahora ya hemos advertido que los overlays no se cargan en el juego lo cual es bastante positivo. Y bueno, estamos probando el juego con Steam Play Proton versión 5.13. La anterior vez, si no me equivoco, habíamos utilizado la versión 5.010, eh, que en aquel momento, pues era una, si no me equivoco, una release candidata. Me gustaría aclararos que, bueno, estas imágenes que estáis viendo ahora están hechas con el, con el propio motor del juego, ¿vale? Cinemáticas que podéis ver en pantalla son cinemáticas creadas, eh, como os digo, con el propio motor del juego. El nivel de gráficos que he utilizado eh, para este vídeo es eh, pues el predeterminado de gráficos en calidad media. Vale, y tarjeta gráfica, como sabéis, no es una tarjeta súper, súper potente, es una 1060 que ya tiene unos añitos y que va genial, pero que bueno pues ya empieza a ver sus limitaciones y, y bueno pues vamos a ver qué tal va en la anterior ocasión habíamos visto que su rendimiento pues se oscilaba entre 30 y 40 frames por segundo y vamos a ver qué tal qué tal se comporta ahora por ahora estamos viendo que tiene un buen, una buena tasa de frames a ver si se mantiene bueno pues la calidad a pesar de ser media pues creo que no está no está nada mal Hay un detalle que acabo de advertir, pero bueno, esto ya es una especie de, de formación amateur, porque no es profesional, obviamente, y es que el tío está yendo por, por el medio del campo con ruedas eh, tipo slick, lo cual, pues, no es muy adecuado, lo lógico es que tuviera unos buenos tacos, ¿no? O sea, aquí ya, ya le está empezando a costar. Estamos viendo ya bajones de De frames por segundo. Me gustaría poder, poder utilizar el mango Hat, pero no sé por qué. En estas últimas versiones de Proton pues da algunos problemas. Y no, y no. Y no aparece en pantalla. Lo digo básicamente porque me gustaría ver también lo que es la cómo va la carga de, del procesador y no solo pues el nivel de frames por segundo que queda la tarjeta. Genial. Bueno, pues aquí comienza. Como estáis viendo, bueno, pues 30 frames por segundo. Parece que, que está estancado ahí, en los 30 frames por segundo el juego. Más o menos era lo mismo que teníamos en la anterior ocasión. No sé si habrá algún, algún tipo de limitación. Pero tenemos aquí sincronización vertical, sí, pero en teoría debería ir a 100 frames por segundo. La vamos a quitar. Vamos a ver si conseguimos quitarla. Y bueno, como estáis viendo, está todo en calidad media, calidad predeterminada media. Confirmamos. Y, y de repente, pues. Y de repente, pues tenemos 30 frames por segundo otra vez. O sea que nada no más de sí la cosa. No sé si es un problema de de proton o, o no pero bueno bueno vamos a continuar nos cargamos a la espalda estas drogas inteligentes y bueno vamos a escanear el, el lugar De vez en cuando tiene como algunos pequeños parones. No sé si, si lo estáis viendo. Vale. Está detectando allí más carga. Bueno, aquí teníamos una cinemática, vamos a ver simplemente el principio para ver cómo, cómo se mueve el juego. Se sigue moviendo a 30 frames por segundo. Es como si tuviera algún tipo de bloqueo. Y bueno, esto nos lo vamos a saltar porque, como sabéis, pues ya lo hemos visto con anterioridad en el anterior vídeo. Aquí tenemos, bueno, pues una escena en la que aparece una chica que nos ayuda a evitar, pues, a una de esas cosas que uno sabemos muy bien qué es lo que son. Y, y nada, le vamos a dar aquí a, a ver si nos deja salir y saltar la, la cinemática. Tenemos aquí otra cinemática. Esta es la chica de la que os hablaba antes. También nos la vamos a saltar. Y volvemos de nuevo a lo que es el juego en sí. Que como veis pues sigue bloqueado en esos 30... Ahora parece que está cogiendo algo más. 35 frames por segundo. Es como si le costara una barbaridad pasar de ahí. Hay allí un, un bichito... lo vamos a comer así si nos deja comérnoslo se ha escondido bueno en otro momento bueno, tenemos que bajar aquí ahora la montaña con bastante cuidado fijaos en el detalle del mundo bastante, bastante elevado a pesar de estar en calidad media supongo que tiene que ser pues un auténtico espe espectáculo poder jugarlo eh, a una calidad total con una buena gráfica pero bueno es así es bastante bastante espectacular vamos a escanear otra vez y tenemos ahí otro paquetito que tenemos que recoger vamos allá como siempre recuerdo que somos jugando en linux.com y, y bueno pues espero que os esté gustando este vídeo estamos jugando con Steam Controller como sabéis el, el mando de Valve que tiene total soporte en Linux y que funciona bastante bien con... ¡Hola! ¡Menuda le, leñazo nos acabamos de dar! Bueno funciona perfectamente con este juego y, y bueno pues eh, la verdad es que para mí es uno de los mejores mandos que hay, conjuntamente con el de la Xbox 360, que también lo tengo. va a 30 35 frames por segundo Vamos a hacer otra escaneada por si acaso Vale. como veis estamos haciendo más o menos lo mismo que hicimos en la, en la anterior ocasión pues como os dije nuestra intención no es que veáis el juego sino que veáis eh, pues como vale, ya hemos rellenado la vida comiendo un bichito y os decía que nuestra intención es que veáis cómo funciona el juego realmente vale que es lo que nos interesa que veáis y, y dónde están los, los cambios que ha introducido pues valve en el Steam play con estas últimas versiones vamos a ver mantenemos el equilibrio subimos a ver si nos deja subir ahí está vamos a saltar a ver, subimos Tenemos otra vez, que me parece que había un paquetito por aquí. Sí, ahí, ahí está el paquetito. Nos lo cargamos a la espalda. Como veis, va aumentando el peso. Bueno, pues continuamos, supongo que ahora dejar nuestra nuestra carga. hemos llegado a nuestra base como veis podemos correr también pero bueno, le tira bastante y vamos a dejar la carga aquí tiene algunos pequeños parones, no sé si los advertís de vez en cuando y activamos la terminal Hacemos la entrega, todo y lo confirmamos. Esperé a que amainara, perdí la moto. Parece que lo has pasado mal. Por suerte la mercancía está perfecta. Bueno, nos has hecho esperar, pero parece que todo está perfectamente, así que bien hecho. Esperamos el próximo envío. Aquí tenemos la ruta que hemos seguido para llegar hasta hasta la base. Bueno, continuamos. Aquí parece que vamos mejorando poco a poco nuestras habilidades. Y poquito a poquito pues vamos creciendo. Encargo especial para San Porter Bridges. Prioridad uno. Bueno, vamos a ver si podemos saltarla. Cuando yo era niño, bueno, aquí tenemos otra Esta cinemática más. Era un país, todo el mundo iba donde Vamos les a de echar las un, un pequeño ojo para que veáis. Había autopistas, aviones. Joder, si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Y vamos, jodidos, a, bien, vamos a saltarnos esta cinemática, a, que... a ver si nos deja, nos la saltamos. Tenemos otra cinemática más, también nos la vamos a saltar. Vamos a continuar hasta que tengamos más juego. de inquietante, que ya habíamos visto en el vídeo anterior. Vamos a saltarnosla también. Seguimos saltándonos escenas... agradable vez hubo una explosión un estallido que originó la vida que conocemos y entonces llegó la siguiente bueno continuamos saltamos de nuevo y a ver si volvemos a tener control sobre las acciones como veis el juego tiene cantidad una cantidad enorme de cinemáticas eso sí, de gran calidad. Pero aquí estamos simplemente para que veáis cómo, cómo va el juego. Continuamos. Más cinemática. ¿Qué se siente al volver al mundo de los vivos? Tranquilo, soy médico. Bueno, forense original. Continuamos, saltamos. Analizando. Analizando ID de Bridges. Verificando ID... Autorizado. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidenta. Que tengas buen día. Bueno, pues ahora ya tenemos de nuevo el control sobre el personaje. Y vamos a continuar jugando un poquitín más. Mira el mapa del brazalete si te pierdes, Sam. El ala de aislamiento no tiene pérdida. Si no sabes cómo llegar, puedes fijar marcadores y dibujar rutas. Prueba y me entenderás. Vamos a abrir el mapa entonces. Y bueno, pues supongo que tendremos que llegar hasta aquí. Trazar ruta con... Colocar marcador con una X. Vale. Y trazar ruta. No entiendo ya muy bien cómo funciona esto. Colocar marcador. Dejar pulsado. Y trazar ruta. Vale. Ok. Muy bien. Pues nada, allá vamos. Salimos. Y aquí tenemos el indicador de ruta como podéis ver. Más o menos como podéis ver todo así. Parecido. Hola, hola. Vas por buen camino. Mira la brújula. Nunca te engañará. Pero siempre que tengas marcado un destino, claro. Vale, tenemos que ir por aquí. Modo brújula. Ok. Ok. a echar una carrerita. Nada, el juego sigue teniendo bastantes problemas de rendimiento, por lo que estoy viendo. El control con los mandos es bueno, pero le cuesta bastante en determinados momentos mover lo que es el mundo. En Central North no solo estaba Bridges, también era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, no se habría marchado. Y si ella no se hubiera marchado, nosotros tampoco. Bueno, llegamos al destino. Le siguen la misma tendencia. ¿No va a recuperarse? Por lo que veo, no. Deberíamos comenzar los preparativos. Sam. Soy yo, Deadman. Perdona, fallo mío. Me temo que el estado de Bridget ha empeorado. Gracias, esto le calmará el dolor Y así podréis hablar antes de que llegue el final ¿Quién? Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar No queremos desvelaros más de la historia Pero lo dicho, el juego ahora pues con Steam Play Proton 13 Funciona bastante mejor que, que lo que funcionaba hace unos meses Ya no tiene tantos efectos gráficos pero lo dicho, el nivel de frames por segundo sigue siendo bastante limitado. Tiene bastantes parones durante, durante el juego, lo, que lo hacen, no injugable, pero sí bastante molesto. Y, y por lo demás, pues todo parece que va bien. Según comentan por ahí, yo no lo he experimentado, pero según comentan por ahí, pues eh, a veces eh, incluso sobre todo cuando está reproduciendo cinemáticas el juego puede llegar a quedarse bloqueado y es necesario cerrarlo a lo bruto pero bueno, por lo que se ve aún queda un gran trabajo hasta hacer funcionar de una forma adecuada este juego y, y bueno, sin más, eh, lo vamos a dejar aquí la primera y última presidencia. me gustaría poder... Volver a, al menú principal, pero veo que no es posible, por lo menos en este momento. Y nada más, eh, espero que os haya gustado este vídeo. Como os llevo diciendo durante todo el vídeo, la intención no es verme jugar a él, sino simplemente ver las diferencias que hay de, de funcionamiento con respecto a la última vez que, que pudimos jugar. Y, y nada más, eh, agradecer de nuevo a Jaime, a Yo de Fuenza, que nos haya facilitado pues, la copia de su juego para poder eh, hacer este vídeo. Y nada, eh, os emplazamos eh, a, a que os suscribáis, como siempre, a nuestro canal de, de YouTube de jugandoenlinux.com. Si os gusta el vídeo por favor dadle a like, si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues siempre va a ser bien recibido y bueno tenéis un montón de enlaces por ahí abajo de, de nuestros foros, de nuestra página por supuesto, de nuestros grupos de, de Telegram, de nuestras salas de Matrix, Discord, bueno todo lo que veis por ahí abajo. Seguro que me he dejado algo por el camino. Y nada más, eh, como siempre os digo, hasta la próxima chavales, nos vemos. Chao, chao, chao, chao, chao.